Scar, Sky, tenemos la presencia en el programa de nuestro senador Franklin Romero y queremos darle el saludo. Este sería su primera intervención en el programa después que es senador, ¿verdad? Así claro. es. Buenos días, eh, senador Franklin Romero, ¿cómo está? Muy buenos días, Francis. Buenos días a nuestro directo amigo Amado Rosa, Yan Yan. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Muy buenos días. Un placer aquí tenerle estamos. por aquí, senador. Muchísimas gracias, Yan Yan. Estoy a la orden. La eh, mira, eh, hace unos días te vimos eh, tener tu primera ponencia eh, en el Senado y se, había, y se había dado una situación de desalojo en lo que hoy es eh, los apartamentos de Aguayo, lo que fue hasta ese tiempo hasta hace un tiempo la, la zona de aislamiento y queríamos saber qué había sucedido porque me dicen que habían entrado individuos de forma ilegal y que se estaba dando una situación que ustedes al entrar al gobierno también tenían una ponderación para las personas vulnerables que para lo que fue hecho eso y en tu gestión de diputado habías presentado esa propuesta Correcto. ¿qué ha pasado? Eh, el... Correcto. Lo que nosotros eh, hicimos fue hacernos eco de las diferentes denuncias. Eh, eh, respecto a lo que son esos apartamentos... Se está, Se está frisando. Bueno, parece que el senador está en un lugar donde su servicio de internet no es eh, muy bueno... Y por esa razón se está deteniendo la, la información. Franklin, ¿me oyes? No, parece que se cayó. Hay un como sí. una gota. vuelta. Bueno. Sí, en lo que se conecta el, el senador eh, es importante, eh, ojalá se pueda dar que se haga una revisión responsable de la sí. entrega de estos apartamentos sí. ahí en Aguayo, porque a mí me, me luce, no me luce, estoy seguro, de que ahí hubo eh, una cogioca, eh, una repartición para, para complacer a compañeritos de, del PLD, gente ahí que aparentemente ten, debían favores. ¿Cómo? Sí, sí, voy ¿Tabía? a esperar que me enfoquen para decirlo. ¿Qué es lo que te, repite? Gente eso? ahí que aparentemente, yo lo voy a demostrar esta semana aquí, gente ahí que aparentemente debían favores y lo pagaron con eso, como si eso fuera de ellos, como si no, fuera del es parque de su casa. Mira, te voy a dar un solar en el patio de mi casa. Si sí, ahí había gente que aparentemente tenía favores, le debía favores a compañeros de, de, de, del PLD, de ese partido, y entonces lo pagaron con un apartamento. ¡Qué chulería! No, eso está mal. ¡Qué chulería! Pues vamos a ver si el senador eh, finalmente podemos contactar nuevamente. Tirándole tierra y lodo y otra cosa a ese partido. Tirándole más vaina. ¡Qué irresponsable! No me Bien. escuchan. Ahora Bien. sí. Ya tenemos al senador ahí. Continuamos, Franklin. Ok, pues, eh, definición, mira, ya, ya, ya, eh, lo de nosotros no tiene que nada que ver con un partido político ni a quién se lo entregaron ni ni, ni si es una persona que no se lo merece o se lo merece. Nosotros lo que estamos llamando es a una investigación eh, por las denuncias que hemos recibido. Lo que yo alegué en mi intervención es que esos apartamentos Tenían ya un, un tiempo terminado y sin entregar eh, y que a raíz de la pandemia pues se utilizó para eh, aislar a las personas que estaba, estaban afectadas del COVID. Lo que sí llamó la atención fue que apenas tres días eh, de las autoridades actuales en ese momento entregar eh, las instituciones, pues hacen el desalojo de los internos y luego hacen una entrega de los mismos apartamentos. Muchas personas se querían públicamente ante los medios porque a raíz de la tormenta ISAT, el barrio Azul, Ugamba, 24 de abril, pues había sido eh, totalmente de, debatido, como siempre, eh, eh, cómo como se dice, azotado por, la, por las aguas del río Jaya, y se supone que esa persona estaban sin hogares, como siempre pasa, años tras años. Nosotros solamente estamos llamando a una investigación. Si se entregaron de una forma correcta, con los requisitos que requiere la ley, nosotros no, no tenemos inconveniente. Ahora sí lo que queremos es que los apartamentos que quedan en dado el caso, pues, pues sean entregado a través de un concurso, a través de una investigación, de una evaluación, a las personas más vulnerables, que en este momento todos sabemos que son las personas que están a la orilla del río Jaya, exclusivamente. En el barrio Azul, ugagamba 24 de abril. No sin antes decir que también tenemos miles de ciudadanos que viven en precarias condiciones en todo el hemisferio, en todos las, las, las, las, las, los municipios y distritos de, de nuestra provincia. Senador. Esta, esta investigación que la preside el vicepresidente del Senado, pues se han sumado otras provincias, como era la provincia Espaillat, como es Ato Mayor, como es San Pedro. Hermana porque el presidente mira el presidente Danilo, el expresidente Danilo hizo entrega remota de todos esos apartamentos. Y ahora esta comisión es, ha sido asignada para investigar todo eso, rendir un informe al Senado, porque nosotros no ejecutamos, nosotros investigamos y mandamos recomendaciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Justamente voy en camino a Santo Domingo porque tenemos nuestra primera reunión, la Comisión hoy de Interior y Policía, la, la Comisión Especial que fue asignada para conocer este caso, y eso estamos haciendo. Pero que, que conste que no lo estamos haciendo por politiquería, ni lo estamos haciendo eh, porque se le haya entregado a miembros del PLD. Nosotros entendemos y sabemos que hay muchísimos miembros del PLD por igual. Con muchísimas necesidades, igual que cualquier ciudadano. Eh, senador. Y eso, que, que los apartamentos vayan a las personas correctas que realmente los necesitan. Senador, creo, que usted, cree, creo que usted escuchó mal. Graves. Creo que usted escuchó mal. Yo no me refería a ustedes de eh, como, sí. como algo politiquero. Yo me referí a que yo estoy seguro, porque conozco a muchos de los dirigentes, que esos apartamentos, eh, una gran parte, fueron entregados por can canchanchanería política y porque aparentemente había gente ahí que debía favores políticos y lo pagaron con apartamento eh, yo le puedo señalar por lo menos diez eh, diez adelante de, de, de los dirigentes bueno, bueno, fuertes del PLD que recibieron caso, apartamento en ahí caso, en ese caso nosotros vamos a hacer una vista pública eh, a sugerencia nuestra porque ya será una decisión del presidente de la comisión eh, para invitar a todas las personas que puedan que puedan aportar algunas algunos datos Sí. Que ya de por sí han llamado a que lo hagan. Incluso a mí me han llamado personalmente y yo lo que le he dicho, mira, yo soy parte de la comisión, soy el denunciante, pero yo no puedo recibir información a título personal. Tiene que ser a través de la comisión. Es decir, correcto. es decir que tendremos la información suya cuando sea esa vista pública, que es lo correcto que haga esa comisión. Claro, será público y nosotros vamos a hacer un descenso. Yo voy a solicitar un descenso. Eh, a las diferentes áreas, en este caso el eh, que nos compete principalmente que es Aguayo vamos a ah. anunciar para que la persona llegue allí, allí va a estar el Senado y vamos a escuchar a todos, entonces ahí nosotros subimos con toda esa información, nos reunimos en la comisión y debatimos e investigamos con peritos eh, profesionales y buscamos todos los documentos porque ahí también tiene que estar el director del INVI eh, saliente el director del INVI actual Todas las autoridades deben de estar ahí, son responsables. Una, una pregunta, aprovecharte que está con nosotros e irnos al ámbito político. Sabemos que ya Olmedo Cava está en el INDRI. Ya el PRM determinó quién sería la terna, quiénes encabezarían la terna que iría a sustituir a Ormedo Cava producto de su renuncia. No, todavía... Eh... Los estatutos del partido nos dan hasta 30 días eh, a partir de la renuncia y ya el partido se va a reunir tanto en la provincia de Duarte como en Santo Domingo para tomar una decisión al respecto. Hay varias personas eh, que están aspirando, sí. compañeros nuestros y compañeras, y ya vamos a ver la decisión que toma el partido de acuerdo a lo que manda la ley, que es lo que yo creo que debemos hacer que sí, no sea eh, lo que se hace siempre porque ¿Qué? este es un caso muy especial, el compañero Almedo Medocaba no ha fallecido, ni ha renunciado por una enfermedad está renunciando porque va a una posición al gobierno sí. es muy diferente a cuando una persona fallece, que los partidos se ponen de acuerdo y ponen a un familiar para que ya esa persona que no está presente para asistir a su familia pues ya a través del trabajo que realizó, a través okay. del de, de, salario, parece que esa, esa familia puede salir adelante. Entend. Bien, gracias. Bueno, al... senador, gracias. Entonces estaremos con el Senador Ter. Franklin por, Romero, por estar con nosotros en nuestro programa. Ya te invitaremos, Franklin, de manera más sí. eh, al paso, ¿no? Sí, sí. Para poder Para tener una conversación más fluida con... Con Franklin. Vámonos a los WhatsApp. Gracias, si, si, senador. Si revisan esos apartamentos, la entrega, se van a dar cuenta que hay gente que no califica. Ahí. Bueno, eso es lo que va a hacer la comisión. Cuando haga la vista pública tendremos sí. que ir por ahí y ver cómo se desenvuelve esa vista pública.